Y hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un video. Bueno, hace mucho no subo video. Bienvenidos a la presentación del nuevo personaje de Genshin Impact que vamos a verlo aquí. No lo he visto, así que vamos a reaccionar en vivo. Y sí, sé que ya llevo mucho tiempo sin hacer un video bueno, sin hacer sin subir un video elaborado, pero bueno, como pueden ver cambié la cámara de lado. Espero les guste, me pueden decir qué les parece en los comentarios. Y bueno, sin nada más que decir, denle un, un like al video y, y se suscriben si les gusta. Así que gratis. <risa> ¿Les gusta mi bigote? Tengo que cortármelo. eh. Mi nombre es Yanfei, el mejor experto legal en Lila. Y por la evidencia de la duda, no hay nadie más viene a la próxima. Estoy totalmente en cada área de la ley. Te voy de nuevo. Me encantan los trailers De los personajes, son muy buenos Es una maga con libro Ok, yo pensé que iba a ser de, de lanza Pensé que iba a ser a melee Pero no Okay. Está buena, eh. ok gente, está muy bueno. Pensé que iba a ser un personaje de melee, pensé que iba a pegar espadazos o algo, pero no parece que va a ser de libro, va a ser Pyro y va a salir en el siguiente parche. Y bueno gente, eso ha sido todo, eso ha sido todo el trailer, la verdad es muy corto, pero... Son muy buenos, los trailers son demasiado buenos, están muy bien editados Y díganme qué les parece, si les gusta, si no les gusta, si van a tirar por ella y, y nada, me pueden dejar en los comentarios qué les pareció y, y es todo, muchas gracias, yo soy Citra, se pueden suscribir y hasta la próxima